Derechito al vicio, la aventura continúa con un nuevo unboxing de Pokémon Train Harry Hammers, eh, Silver Tempest. Vamos a abrir la cajita del Silver Tempest, de la tempestad plateada pero pero pero de una versión chinesca que también viene acompañada data de un sobrecito de resplandor astral también de escudo y espada que viene ahí un sobrecito muy copado con 10 cartulis y además, además, además un sobrecito de Shuyo -Oh, Battle of Chaos también otra versión chinesca que llega a la Argentina por parte de nuestros amigos AMIGOS! distribuidores de China así que muchas gracias enormes por recordar que somos un país que nos gustan las cartas pero que no podemos costear las originales así que pues empecemos con este unboxing y antes que nada queremos responder un par de preguntitas La primera ¿Quiénes son los patrocinadores de esta ocasión? ¡Claro que sí! En esta ocasión tenemos patrocinio de... La, la, la, la. Tenemos patrocinio de... Papel Higiénico Campanita Papel Higiénico Campanita que no es el más barato Pero tampoco es el más caro Y también, también, también Nos estuvieron preguntando durante la semana Siempre nos preguntan chicos ¿De dónde provienen esas cartas? ¿En qué negocio puedes conseguirlos? Y también, ¿a qué precio? La primera pregunta, ¿de dónde vienen? De China. La segunda pregunta, ¿dónde podemos conseguirlos? Yo siempre les digo que vayan a sus ferias locales, a sus jugueterías más cercanas. Para que las distribuidoras lo lleven a todo el país, pero, pero, pero, pero, acá en este momento es donde podría haber un cartel enorme que diga Distribuidora Sacoa, pero no, no, no, no, no, la verdad es que sí, vayan chicos siempre a buscar diferentes jugueterías de su zona Y si no, la hay, lo tienen que pedir para que ellos lo pidan y lo traigan, así la economía se mueve pero bueno, y la tercera pregunta, ¿qué precio? Como ustedes sabrán, todos los productos argentinos tienen un precio ahí sugerido para la venta al público. Algunos te lo suben por poquito, pero muy poquito, siempre suele ser el mismo. Ahora, al día de hoy, con los productos chinos, el tema es otro. El tema es cuánto lo vende el distribuidor y cuánto te lo quiere vender el revendedor. Ahí hay una suma de precio que tiene una variable. Pero para que ustedes estén tranquilos, al día de hoy, chicos... Esta caja estaría costando a un precio de venta al público 500 pesos dólares. 500... 500 de dólares. Algunos te van a querer venderla a 1000 o a 3000. ¡No! No le hagas caso, amigo. Conseguirla a 500. Y los sobrecitos estarían costando entre 200 a 500. Si te la quieren vender a 1000, no le hagas caso, por el amor de Dios. ¡No! ¡DECILE QUE NO! Pero es más, en serio, en serio, en serio. Si pueden darse vuelta por varias jugueterías, y esto es un hecho verídico, chicos. No estaríamos sino exagerando. Caminando una cuadra nomás de pura feria, encontramos la triplicación de los precios. Por nuestra cara, así que, por favor vayan siempre y busquen el mejor precio a los papás que están escuchando esto también busquen el mejor precio para sus chicos no caigan en la tentación de hacerlo rápido de hacerlo feliz al chico no, busquen siempre el mejor precio porque no hay, no hay techo no hay techo para los productos que vienen de afuera así que tenés precio base 500 y 200 un poquito más está bien el triple, no, no, por favor que no los vean la cara Ahora sí, después de esta advertencia que algunos me van a decir eh, no queremos advertencias y otros me van a decir Ah, muchas gracias, RCC ¿eh? Empecemos con el unboxing Para empezar, la caja como verán es de Silver Tempest De la Tempestad Plateada En la parte de atrás tenemos, a, bueno, al principio tenemos a Pichot, un clásico y Un pequeño Pikachu ahí pegado de edición bastante lindo Bien brillante, bien copado No dice New Cards como en las cajas anteriores que vimos en el canal Acá lo pegaron al costadito, eso me gusta un montón y tenemos a ver acá, tenemos acá la descripción oficial. Argent Adventure Dazzling Discovery. Está todo en inglés, señores. Está todo en inglés. Pero según me dijeron, lo, algunos sobrecitos lo tienen en español. Así que después cuando veamos los sobres vamos a ver la descripción. Pero que ya empiece con Aventura Argentina. Me recontra gusta. Me recontra sirve. Empecemos. Empecemos con la apertura. ¿Qué tipo de cartas traerá? Ah, na, na, na. Arrancamos primero con una Delfox Veamos la parte de atrás, está idéntica a las originales Y tenemos una Delfox V con 210 puntitos de vida tipo fuego Y el poder Magical Fire, recuerden que es una zorrita maga, es una zorrita maga de fuego Me encanta totalmente Delfox Y tenemos, después al costadito, un Drapion V-Star Y ya, al principio ya me acabo de dar cuenta de algo Comparado con las cartas anteriores que vimos en el canal en este mismo mes, en esta misma semana esta carta se siente un poquitito más liviana, pero, pero no tanto, así que detalle para el que vaya a comprarlo. Después tenemos Drapion B star con 270 puntos de vida tipo oscuridad. Tenemos acá al escorpionazo de Ash con el poder b star de Hazard Star. Después tenemos un Galarian Perserker B también con 200 puntos de vida tipo metal. Y el poder 3 Ur rush y feeling fire que te permite agarrar tres cartulis. ¡Epa! La primer brillante, o creo que es la única de esta caja, es un Orbital Bee tipo hoja con la entrenadora. Con la entrenadora, no se ve muy bien por la cámara, pero se ve bastante bien, te digo, en físico. Con un Mysterious Wave que causa más de 50 puntos de daño, más 30 de daño por cada energía puesta en la carta del oponente. Y tenemos 20 de daño con Strafe. Muy linda carta, muy lindo brillito. Y la parte de atrás se ve normal, vamos por la siguiente que tenemos a la Hisuian Gutra v star con 270 puntos de vida, la tipo dragón babosa la dragona babosa con el poder V-Star, Moisture Star, a ver, durante tu turno vos podés curar todos los daños de este Pokémon está bueno, está bueno porque lo podés usar una vez por juego los poderes V-Star. Y qué nos encontramos acá, nos encontramos al bueno de Jengar, de Gengar, con 120 puntos de vida, tipo psíquico y la habilidad Netherworld Gate. Una vez durante tu turno, si esta carta es descartada, a ver, va tu pila de descarte, va, vos podés ponerla en tu banca. Si vos haces esto, poneles 30 puntos de daño a esta carta, o sea, 3, pun 3 puntitos contadores de daño. Está bueno, o sea, como que lo podés revivir, pero con 90 puntos de vida. Bien. Después nos encontramos con Raidon con 120 puntos de vida y el poder takedown que causa 120 de daño. Seguido por Inkai, la pequeña medusa. No es un molusco. Es un calamardo, un molusco. Pero tiene 50 puntos de vida y es tipo oscuridad. Seguido por la Hisuyan Sor Art B. Ya es la segunda que conseguimos. La primera la conseguimos en uno de los unboxing de los sobres del canal. Pero tiene 210 puntos de vida. Tipo. Tipo normal. Incoloro, mejor dicho con Shadow Cyclone causa 130 puntos de daño bastante bien, perfecto para invocar su versión VSTAR. después tenemos a Sidra con 80 puntos de vida tipo agua muy lindo el diseño el dibujo fue hecho por... Sui, se llama Sui, el ilustrador después tenemos a Gastly con 40 puntitos de vida tipo psíquico y el poder Furtid Drop que pone 10 puntos de daño a un Pokémon activo del oponente después nos encontramos con Trevenant, el monstruo el monstruo árbol, pero no es un árbol, son esos árboles con vida que aparecen ya desde la edad media desde, las, desde los cuentos de fantasía con 120 puntos de vida con la habilidad Elder Tree Barrier si este Pokémon es noqueado por daño de un ataque de un Pokémon, vi el oponente, bastante largo en inglés. Tu oponente no puede tomar una carta premio por esto. Está bien, te protege de, de que el oponente te agarre una carta premio antes que vos. A ver, después tenemos a Piroar, la evolución del litrio, con 120 puntitos de ataque, de vida, tipo fuego, con la habilidad Scorching Aura. Durante el chequeo, el Pokémon Check-Up. ¿Qué sería el chequeo, el Pokémon Checkup? No sé. Pones 4 po puntos de daños en el Pokémon quemado de tu oponente, instantáneo de 2. Ah, como que al principio de cada turno, si el monstruo de tu oponente está quemado, en vez de causarle 20, le causas 40 de daño. Está bien. Está bueno. Después tenemos... ¡Oh! Uno de mis Pokémon favoritos, chicos, es Raichu. Raichu con 120 puntos de vida, tipo eléctrico. Tiene el poder Thunder Shock y Ace Spark, que causa... 100 puntos de daño, pero si vos has usado tu poder y estar, este ataque hace 120 más, o sea 220 de daño. Tremendo, tremendo el rayoso. Después tenemos Hunter, epa, tenemos los tres, las tres cartas de fantasmitas en, este, en esta caja. Tenemos a Hunter con 70 puntos de vida, con Curse Drop, muy copado, muy copado. Después tenemos al Machamp, la evolución de Machoque con 150 puntos de vida tipo lucha Y la habilidad Crisis Muscles, músculos en crisis Si tu oponente tiene 30 o menos cartas premios permanentes Este Pokémon gana 150 puntos de vida más O sea, si tu oponente ya está a la mitad de ganar el partido Este se hace el doble de fuerte de vida, me copa mucho, muy buen efecto Después tenemos a Darkrai con 120 puntos de vida tipo oscuridad con el poder pitch black Blade, que causa 130 de daño después tenemos a Galarian Stunfix que el pescadito ahí metalero, que, te, que es una trampa en realidad tiene 100 puntos de vida, tipo metal y el poder Tacle y Field Trap después nos encontramos a Porygon Z con 150 puntos de vida, incoloro la evolución del Porygon 2 con el poder Togradin Beam y Power Beam, que causa 130 de daño, muy copado eso Después tenemos al Kingdraft posta que hay muchas cartas, eh, muchas cartas hay en este mazo, eso me recontra sirve. Después tenemos al Kingdra con 150 puntos de vida, tipo agua con la habilidad City Currents. Una vez durante tu turno, vos, a ver. Vos podés tener. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Vos podés hacer mezclar las cartas de la mano del oponente y ponerlas en el fondo de su deck. Si el jugador pone cartas en el fondo del deck de esta manera, entonces. Agarra 4 cartas, o sea, le cambias la mano del oponente, pero se la cambias por 4 cartas. Está bueno cuando el oponente tiene muchas cartas o cuando ves que no está jugando las cartas en la mano, lo cual es bastante raro. Y causa 130 de daño con Hydro Splash. Después tenemos al pequeño Blobbock. Va, box sería. Eh, está bastante raro el box con 50 puntitos de vida, tipo hoja seguido de Dotler. Ah, estos dos son del último juego, por eso no los conozco bien. Tenemos a Dottler con 80 puntos de vida, su evolución con el poder Barrier Attack. Después nos encontramos con el pequeño Litleon, el pequeño leoncito de fuego con 70 puntitos de vida y el poder Singer. Después de su tenemos a otra dragoncita babosa. Tenemos a la Hisuia Angudra pero la normal con 160 puntos de vida tipo dragón y la habilidad Metal Lodging. Previene todo daño hecho a tu Pokémon base. Que tenga alguna energía de metal o está, a ver Puesto en el ataque del monstruo B del oponente O sea, si el oponente te ataca con un monstruo B de, Que tenga energía de metal a tu monstruo base Vos lo proteges del daño Es eh, Bastante rebuscado, pero me sirve Y tiene heavy Impact con 140 puntos de daño Y por último, nos encontramos al pequeño Electric Tipo eléctrico con 60 puntos de vida Tiene el poder Thunder fan y Zap Kick La verdad... De esta cajita, de este masito. Sacamos muy buenas cartas Tenemos Kingdra, Porigon Z, Darkrai Este Machan que duplica su vida Un buen Hunter, Raichu de nuestro favorito Piroar a ver qué más Tenemos a Sidra, a ver vos comentanos ¿Cuál es tu favorito? Tenemos a Hengar el clásico Una Gudra ahí de Hisuian Toda babosa, toda lindosa Tenemos el Drapion y la icónica Del Foxbee Muy buen masito. muy buena caja pero, pero, pero, pero, pero, qué suerte, qué suerte tendremos al abrir los dos sobrecitos que nos faltan. Empecemos primero por el de yu -Oh, el de yu -Oh, a ver qué, qué nos saldrá, porque este es un pack chino que mezcla cartas de Battles of Chaos, pero que también tiene de otras colecciones anteriores, por el ser el vigésimo aniversario de Yu-Gi-Oh. Va, lo era hace, hace un tiempito, pero, pero, pero... Ustedes saben, esto tarda en llegar a la Argentina Al país de las empanadas, de los pingüinos y de las tres copas mundiales Vamos a abrir, vamos a abrir Lo peor es que me imaginé, me imaginé tres, unos pingüinos festejando comiendo empanadas por ver el mundial Me lo imaginé completamente ah, A ver si sobre se abre ¿Se abre o no se abre? ¡Se abre! ¡Sí! ¡Claro que sí! La verdad es que la calidad de estas cartas está bastante buenas y depende mucho de quién te lo venda por, para que consigas el precio justo Nos encontramos con la primera carta que es el Laval de Degrader El efecto de Laval de Degrader nos dice que cuando esta carta es sincro convocada envías una carta de, la mano, de tu mano al cementerio Y si esta carta hace a ver es destruida por una carta de efecto, vos podés desvanecer un Laval Monster de tu cementerio instantáneamente eh, más o menos como que sí o sí, tenés que largar una carta de la mano al cementerio y puedes protegerla sacando un laval del cementerio, removiéndola del juego. Es eh, más o menos complicada, no sé. Te sirve para ir moviendo materiales. Vamos por la siguiente que es el... El clásico malefic Rainbow Dragon que salía en la película. Salía en la película de. A ver, cruzando las dimensiones me parece que era. La de yu gi -Oh, donde veíamos a y lo veíamos a Yusei. Y veíamos a Yu. -Oh. Bueno, me parece que era ayuda y también. Sí, veíamos a los tres héroes de los primeros tres Yu-Gi-Oh! juntos. A ver, tenemos al maléfico Raybon, Dragon con un montón de estrellas tipo dragón, 4000 puntos de ataque, me encanta un montón el diseño y las cartas maléficas que venían en el sobrecito de la película. Después nos encontramos con Dino Rufia, tomen el dominio de los Dino Rufianes. A ver, esta carta, terror terror tiene un efecto bastante complicado para traer monstruos fusiones Dino pagando la mitad de tus puntos de vida. Una locura total, pero está bastante bueno, o sea, te hubiese recontra servido para tu mazo Dino Después de Dino después tenemos al la el Salamander, también otro monstruo sincro tipo juego. Lo invocas con un Tuner y un no Tuner, monstruos tipo juegos. Y mirá lo que es este dragón, está tremendo, es un dragón hecho de lava, puramente lava. A ver, si esta carta es sincro convocada, vos podés agarrar dos cartas, entonces enviás dos cartas de tu mano al cementerio, incluyendo un último monstruo tipo fuego, o si vos no tenés un monstruo tipo fuego en tu mano, revelás tu mano entera y la mezclas a tu deck. Vos podés usar solo este efecto de la balba al salamander una vez por turno. Una vez por turno, dos puntitos, vos podés desvanecer un monstruo tipo fuego de tu cementerio, Cambiando monstruos de tu que tu oponente controles en modo de ataque va boca arriba a modo de defensa boca abajo e igual al número de monstruos laval que vos controles vos controles de monstruos laval mejor dicho o sea poderoso ¿eh? tipo control y vas moviendo materiales al cementerio después tenemos Smile Universe La carta del universo feliz El universo que te sonríe con de todo que te permite especial convocar una cantidad de cartas, monstruos, péndulos, boca arriba de tu extra deck como sea posible, pero ellos van a tener sus efectos negados cuando tu oponente gane los puntos de vías igual al punto de ataques combinados de los monstruos convocados. O sea, vos invocas lo que sea, pero el oponente va teniendo más puntos de vida. Y vos vas a negar tus efectos. O no puedes, normal, o sea, convocar otros monstruos. Y otros monstruos que vos controles no pueden atacar durante el turno que actives esta carta. Bastante riesgosa, pero llenas tu campo de cartas péndulo. Después tenemos. Submarine de Six Saints Jeep. El barquito ballena. El barquito ballena tipo psíquico con 2200 puntos de ataque. Y tiene un efecto de. Eh, tiene un efecto de monstruos normales y monstruos de efectos. No, no, no me convence todo. Después tenemos a la Trap Ticks Raflesia. Mirá lo que es esta Traptix. Recopada, lleno de otras Trap Tricks. Es como si fuese una fiesta. Como si fuese una pijama de Trap Traptrix. Y es tipo tierra. Tiene 300 puntitos de ataque, pero 2500 de defensa. Tipo planta, tipo cis. Que se invoca con dos monstruos nivel 4. Tiene un efecto bastante complicado, pero... Ya de por sí que tenga varios personajes en la misma carta Le da un plus ultra total Para tu jugadita de Trap Tricks Después nos encontramos al Metal Foss Vanisher. Una carta péndulo tipo fuego Con un montón de estrellas Para la juego de los Metal Foss A ver, péndulo de nivel 1 y de nivel 1 de ambos lados Bastante bien Con 2900 puntos de ataque y 1900 de defensa Este monstruo psíquico ta -ta -ta -ta, Tiene como un efecto que te previene los, los daños a tu monstruo Metal Foss bastante complicado, o sea, posta, posta, posta, cada vez -Oh se ha vuelto más y más familiero, todos los efectos tienen que ver con con cartas hechas familias, ya no hay efectos así muy sueltos, no hay Pokémon, no hay, iba a decir Pokémon, que, que, que, que chabón, ya no hay monstruos que son con un efecto propio, pero igual, me gusta mucho, si a vos te encanta una familia, Vas y lo digo y te armas el masito completo de esa familia. Después tenemos, oh, mira lo que es esto, oh, qué lindo, mira. O sea, tiene primero el fondo ahí, brillante oscuro. Tiene ahí las letras hot stamping doraditas del nombre. Y es el DDD -Di Amnesty dung Machina. ¿O estará bien escrito? No lo sé. Pero mirá qué copado tipo oscuridad este Triple D con 10 puntitos de péndulo de un lado, 10 del otro, con su efecto péndulo. Es un fiend que se invoca por dos monstruos de nivel 10 tipo Fiend, ¿no? 3.000 puntos de ataque y 3.000 puntos de defensa. Qué locura, qué locura total. Y con esto cerramos este sobrecito, ya vamos a abrir el de Pokémon, pero nos encontramos primero con dos monstruos Laval, dos Sinchron Laval ahí juntitos. Tenemos un Malefic Dragon, Rainbow y bastante copado. Y tenemos una Traptix, un Metal Fo, y este poderosísimo DidiDi. ¿Un buen sobre? Claro que sí. Obviamente es chinesco, pero tiene una muy buena calidad. Así que si lo encontrás al precio justo, te lo recontra recomendamos. Vamos por el siguiente, el Resplandor Astral. De este ya abrimos varios en el canal. Pero siempre puede salir una carta extra que nos sorprenda. En la parte de atrás tenemos ahí... Tenemos acá la descripción en español. Leyendas del tiempo y del espacio toman el control. Viaja de regreso a una tierra primitiva dominada por el mito y la leyenda. Donde Origin Form, Dialga, B Star y Origin Form, Palkia, Star dan forma al tejido mismo del tiempo y del espacio. Bastante bien. Vamos a ver qué cartas nos saldrán. Vamos a ver... ¿Qué Pokémones saldrán? Vamos a ver... ¿Qué Pokémones saldrán? Vamos a ver... Qué ¿Qué Pokémon saldrán? ¿Qué canción más mala? Pero vamos a ver... ¿Qué Pokémones saldrán? A ver, vamos a hacer la típica de 1, 2, 3... Y esta seguramente es una... No, no es una energía, no salió, no salió Pero bueno, ¿qué tenemos al frente? Lo hicimos muy mal Bueno, tenemos al frente un PIN lo tenemos ahí Tipo eléctrico Tenemos acá la bolita eléctrica El con 80 puntos de vida Y el poder agujas impactantes Como verán la traducción está en español Eso nos sirve un montonazo ¿Qué tenemos acá? Tenemos al Jumper, otro perrito, el perrito dona eléctrico con 70 puntitos de vida y el poder rugido y choque estático. Vamos por la siguiente que es ¡Epa! ¡Epa! RE bien! ¡La tenemos al espion B-Max! Doradito. Recuerden que en estos sobrecitos venían un dorado, un metalizado. Con 450 puntos de vida, tipo psíquico y la habilidad Solar Revelation. Pero viene todos los efectos de los ataques del monstruo de tu oponente hechos a todos tus Pokémon que tengan energías puestas. De tipo psíquica, claro que sí. ¡Qué locura! Y tiene Max Stone que causa mucho daño. ¡Muy linda carta! muy buena, vamos por la siguiente a ver qué tenemos ya la dimos vuelta, tenemos la Galarian Rápida tenemos a la Rápida, ya mi pequeño pony con 70 puntos de vida tipo psíquico y la habilidad pelo pastel tu Pokémon se recupera de todas las condiciones especiales y no tienen y no puede ser afectado por cualquier condición especial está bueno te curas una quemadura, un envenenamiento y no se te enferma más pero algo que hay de notar es que las cartas metalizadas están en inglés el resto están en el español, para que lo sepan después tenemos una ponita galariana una galariana grande, con 70 puntos de vida también Che, esto puede ser un error, que ambos tengan los mismos puntajes de vida pero, pero pasa, a veces pasa, no hay problema vamos con la pequeña ponita y tenemos después a Salandit. Salandit con... acabo de ver, ¿tiene 70 puntos de vida? no vas a decir que todo el sobre tiene 70 puntos de... ¡sí! Sí, sí, todo el sobre tiene 70 puntos de vida, no me lo puedo creer, nunca me pasó, pero no me lo puedo creer. No tiene, no tiene nada de malo, pero a algunos se les va a zafar un tornillo. Estoy seguro de que los anti cartas chinas les va a zafar un tornillo, pero si no, vamos a obviarlo de los puntos de vida porque... Es increíble, 70 puntos de vida no, no, no, no. Bueno, tenemos un salandit Ahí, con Niebla tóxica, te envenena Con de todo, está buenísimo Te envenena al oponente con una Con una sola energía de fuego Vamos por la siguiente que es Tenemos a Roselia Roselia ahí nomás, bastante genialesca Tenemos a Roselia, Roselia Roselia, Roselia, Roselia, Roselia Con 70 puntitos de vida El poder absorber y acá sí, volvemos a los puntajes normales Tenemos un Reggie Rock con 130 puntos 130 puntos Esto ya era re hackeado, todo 70 No, era re -hackeado. Pero bueno, tenemos Reggie Rock con 130 puntos de vida Tipo lucha con el poder sigue Impacto Que causa 140 de daño, tremendo Nos encontramos con otro Desiloy de Hisui bi Astro con 270 puntos de vida Tipo lucha también Con el poder bi Astro Astro de la Fortuna y por último, tenemos un pequeño Gastri. Un pequeño Gastri con 60 puntitos de vida. Bien, 60 puntitos psíquico Con el poder desaparecer. Entonces, en este sobrecito, ya vimos varias cartas repetidas de los sobres anteriores. Tenemos nuevos a Zalandi. Tenemos al pequeño Pony. Y tenemos, obviamente, este brillante espion Bimax. Muy copado. Pero bueno, bueno, bueno. Hasta ahora, nos seguimos quedando con el masito. El masito de... Pokémon Silver Tempest, muy copadiños Vamos a ver después cómo quedan los sobres Nos vemos en una próxima ocasión Chicos, yéndonos siempre Derechito al vicio, muchas gracias por vernos Por seguirnos, por ser parte De esta camada de Bueno, de gente que ve videos En las vacaciones Y nos vemos en una próxima ocasión Yéndonos siempre, derechito al vicio